Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes celebramos San Canuto con una buena cata en la octava copa de Acmejuer en la isla canaria de Fuerteventura. Y seguimos de celebraciones con el décimo aniversario del THC Valencia y su novena copa. En Top Cultivo conoceremos los secretos de las variedades moradas. En Death and Grow seguimos con nuestro reto de conseguir un gramo por caravaggio. Empezamos. En España empezamos con una noticia que para muchos es buena. La Guardia Civil restringirá el uso del drogotest. Únicamente se realizarán pruebas de drogas en casos de accidentes, infracciones y signos evidentes de ir bajo sus efectos. Al parecer, la Dirección General de Tráfico ha concluido el contrato con el laboratorio que analizaba las pruebas de los kits de drogas que han dado positivo, así que de momento no saben qué hacer con ellos. Lo que no sabemos es si la finalización del contrato con el laboratorio de análisis ha sido por falta de presupuesto o por la cantidad de falsos positivos que se estaban sucediendo. Oh, <laughs> También hemos sabido que el gobierno de Sánchez no regulará el cannabis medicinal hasta que se pronuncie la OMS, ya que considera que todavía no hay suficientes evidencias científicas. Pues señores del gobierno, parece que la OMS se ha pronunciado y además hemos conocido que la Agencia Española del Medicamento ha concedido ya ocho autorizaciones a siete entidades para el cultivo de cannabis, aunque de momento solo han entrado en vigor cinco. La última que hemos conocido es la que ha obtenido con fines exclusivamente didácticos y educativos el parque tecnológico Pirámides de Guimar en Tenerife aunque no sabemos para qué se va a utilizar esta licencia dado el oscurantismo que impera en el sector. En el mundo empresarial también ha sonado con fuerza estas semanas la noticia de la compra de la feria Spanabis, la más grande de Europa y de las más importantes del mundo por el grupo de la emblemática revista High Times, un desembarco con fuerza de las inversiones americanas que empiezan a posicionarse estratégicamente al otro lado del Atlántico. Por otro lado, el activismo organiza su año. La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas ha estrenado una nueva web www.confac.org y presenta la iniciativa Cannabis Friendly Point para crear una red ciudadana preparada para los cambios que nos vienen. La plataforma Regulación Responsable celebrará el 16 de febrero en Madrid su asamblea anual para poner las bases y marcar las prioridades de su labor durante este año que vaticinan cargado de retos. Y desde el Movimiento Cannabis Catalá se ha lanzado la campaña Consumo con Derechos, Cannabis Responsable, para denunciar la inseguridad jurídica que a diario sufrimos las personas consumidoras y cultivadoras. Podemos apoyar con la campaña de crowdfunding y firmando en el manifiesto. Somos muchas las personas que consumimos cannabis de manera consciente y responsable. Países como Uruguay, Canadá o Alemania están avanzando los modelos de regulación. En España, no. La situación actual, además de crear inseguridad jurídica en los consumidores, los criminaliza. De hecho, a mí me quieren meter en prisión por ser secretario de una asociación canábica. Yo cultivo hace más de 20 años y para mí nada más rico que lo que sale de mi jardín. Pero claro, para producir eso en tu jardín tendrás que tener una ley que te proteja. A mí también me han multado por llevar cannabis en el bolso. De hecho, el 50% de las sanciones interpuestas en base a la mordaza son por posesión de cannabis. Exijo, reclamo a todos, políticos, juristas, legalistas, jueces, médicos, farmacéuticos, que de una vez se pongan en la situación de tantos miles de personas como yo que sufren dolores y arreglen esta situación de una vez. Urge una regulación responsable que otorgue derechos al consumo y garantice un uso responsable del cannabis. Seguimos en lucha. ¿Te sumas? El 19 de enero, como todos los años, se celebró el Día de San Canuto en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Alicante. Nosotros estuvimos en la isla de Fuerteventura, donde la asociación ACMEFUER celebró también su octava copa. <risa> aquí como siempre hay alegría y buen rollo. Una buena onda en el local. El nivel de eh, tanto el año es más alto. Es el mejor club. ¡Es la puta polla! ¡Vamos! San Canudo Fuerteventura, eso es. Me encanta el hecho de que creo que es una copa limpia. Presenté un, eh, un isolator hecho por caída. Este es una Berango Cush del exterior, una variedad que esa copa se con una Black Cherry Punch de in-house genética hecha de interior. Una malla de 40 micras y... Hay que cuidarla bien. Es complicado como planta, pero es, es bueno. Todo bio, todo natural. Es que no haya mujeres que cultiven, es que no tienen visibilidad. Ojo, eh, que cambia el tema. Que hay muchas mujeres regando de fondo que no se sabe ho fatto un dolce con due sfere di cioccolato uno blanco e con nata fresa e olio di rose e poi all'interno stava un cioccolato negro amaro con indilla e pimenton con un relleno di ricotta, zucchero di marijuana e lecor di marijuana oggi gelemo Il plato era un sashimi di medregal eh, marinato in aceite cannabico eh, aromatizzato al cangibre eh, con un poco di berro selvatico e eh, un'alga nori tostata e eh, questa salsa ponzu eh, con truffa che è una salsa tipica japonesa Ya el tercer año que yo voy a hacer este concurso. Una cosa un poco particular, un poco arriesgada también. Y viendo el nivel de competidores que ha habido, a mí ese tercer premio me honra. ese quedó el tercer premio exterior. Gané el tercer premio de extracción mecánica. Yo he ganado el segundo premio de la comida canámica. Como primer premio parece que le ha gustado y nada, gracias a todos por el premio. ¿Sabes por qué hay variedades moladas de marihuana? Hoy en Top Cultivo te desvelamos su secreto.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 Recuerda que usar carbohidratos y azúcares en la floración favoreciendo los procesos de maduración en la planta con productos como Top Candy ayudarán también en que los pigmentos de estas variedades puedan lucirse. Por último, Gonzo Cogollo nos envía su pregunta desde Albacete. Gonzo nos pregunta, ¿qué variedad de color morado me recomiendas? Hola Gonzo, si lo que estás buscando es una variedad en tonalidades moradas, te recomendaría la Purple Cush Auto de nuestros amigos de Budasix. Purple Kush Auto es una variedad autofloreciente que proviene de los fértiles valles y las laderas de la región hindú Kush. Su genética es 100% morada y de rápida floración. Es la niña bonita de cualquier jardín, tanto por su apasionante color morado como por su olor único, intenso y característico. Su tamaño mediano, su estructura compacta y su corto ciclo hacen que esta variedad sea ideal para el cultivador impaciente. Su suave colo con índico, sin llegar a ser excesivamente narcótico, te invitará al descanso y al relax sin anular la parte física del individuo, por lo que disfrutarás tanto de leer como escuchar música o ver alguna serie o película degustando alguno de sus cogollos. Así que, si lo que quieres es disfrutar de una genética exótica con una coloración diferente, desde aquí te recomendamos esta magnífica Purple Cush Auto de Buda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 Desde este enero, la Unión Europea ha iniciado un estudio sobre los beneficios clínicos del cannabis y su disposición para los europeos, una muestra de que Europa estaría comenzando a establecer las bases para la legalización del cannabis medicinal que cada uno de los países tendrá que adecuar a sus propias legislaciones. Algunos países se van adelantando, Dinamarca por ejemplo, donde se introdujo el cannabis medicinal el año pasado con regulaciones exhaustivas y a partir de ahora se va a permitir la exportación al por mayor de marihuana medicinal, situación que van a aprovechar las compañías de cannabis danesas y los inversionistas extranjeros para competir en toda la unión en luxemburgo la empresa canadiense aurora cannabis ha llegado a un acuerdo para el suministro de cannabis en las farmacias y el ministro de sanidad ya planifica primero la despenalización y luego la legalización del consumo adulto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 las genéticas más premiadas, los tratamientos más eficaces o las soluciones más eficientes bajo el test de calidad más exigente. ¿Tu cultivo aprueba con? En el capítulo anterior de Test and Grow vimos los tres pilares fundamentales en los que se sustenta nuestro reto. Un innovador panel LED, el Octopus, una potente genética, la Green Poison de Sweet Seeds. ...y una dieta exigente en la línea full cream para profesionales de carabum. Ya no hay vuelta atrás, nuestro reto, conseguir el alelado gramo -bate. Los primeros pasos los damos con la germinación de las Green Potions de Sweet Sheets. Con la ayuda de un recipiente y unas servilletas de papel húmedas... ...hemos creado el ambiente propicio para que se inicie el proceso de inhibición... ...y en apenas 24 horas nuestras 16 semillas empiecen a desarrollar sus raíces... Ha llegado el momento de la siembra. Colocamos meticulosamente las semillas en las macetas de un litro, de forma óptima, para que la vida se abra camino. Como si de un atleta se tratara, que toma posición para arrancar su marcha de forma explosiva. En esta etapa es crucial empezar con buen pie. Un mal arranque provocado por cualquier adversidad o de despiste puede marcar ya de inicio el fracaso de nuestro indoor. Un gran inicio para las Green Poison. ¿Y qué aportes necesitarán nuestras plantas para que se desarrollen durante esta primera etapa? Para el adecuado desarrollo de nuestro cultivo, vamos a utilizar un sustrato 80% coco 20% turba negra. Lo haremos en macetas de un litro en el que inocularemos mecorrizas. Unos hongos benignos que garantizarán un medio óptimo para el completo desarrollo del sistema radicular de las plantas. Desde la siembra hasta bien entrada la floración y precisamente para facilitar el desarrollo de las raíces, le aplicaremos raimil de canabún. Raimil de la línea Full Cream es un bioestimulador de raíces superconcentrado. Incrementa y reproduce continuamente el número de raíces madre y secundarias, haciendo grandes masas de raíces blancas, sanas y gruesas, incluso haciéndolas visibles por encima del sustrato, con lo cual la planta asimila mejor y más cantidad de nutrientes. Favorecerá la formación de plantas mejor estructuradas con un excelente crecimiento y espléndida floración, todo un gozo para la vista. Además, es apto para cultivos en tierra, hidroponía y coco. Aplicaremos 2 ml de enraizador por cada 10 litros de agua semanalmente con un pH de 5,8 en la primera semana e iremos subiendo el valor progresivamente hasta 6,2 en crecimiento y 6,4 en floración. La electroconductividad en esta etapa inicial será de 0,8 milisiemens y durante el cultivo también aumentará hasta valores de 2 milisiemens en plena floración. ¿Y qué configuración de luz será la adecuada en nuestro LED para estos primeros estadios de la planta? El Octopus es un sistema LED que permite un alto grado de configuración sobre las necesidades lumínicas de la planta en sus diferentes ciclos. Abarca todo el espectro lumínico necesario para que las plantas se desarrollen de forma adecuada. Durante la fase vegetativa, programaremos nuestro sistema Octopus para que permanezca encendido en modo crecimiento durante 18 horas al día y 6 en apagado. Durante los primeros estadios y la fase vegetativa, la planta es más sensible a la luz con un espectro azul y menos exigente que en fases más avanzadas, por lo que configuremos nuestro LED Octopus teniendo en cuenta los valores de ahorro, intensidad y espectro. El LED Octopus no emite prácticamente calor, a diferencia de los HPS o halógenos, una ventaja ya que evitaremos quemaduras accidentales y un factor a tener en cuenta de cara a las futuras necesidades del cultivo. En unos pocos días, las primeras plántulas de Green Poison de Sweet Seed se levantan orgullosas con sus dos cotiledones. Unas pequeñas hojas redondeadas que aportarán los fotones y la energía necesaria para que en apenas una semana se desarrolle el primer par de hojas reales. De un solo foliolo y con los bordes aserrados. Después se formará un nuevo par de hojas de tres foliolos y cinco a continuación, y así hasta el número de foliolos que marque su genética. El esfuerzo de las primeras semanas de crecimiento es muy exigente, y las Green Poison necesitan de mucha energía, por lo que completaremos el riego semanal de Rain Mill, el estimulador de raíces, con Boom Rapid, también de la línea Full Cream de Canaboom. A partir de la segunda semana. Boom Rapid de la línea Full Cream de CanaBoom es un potenciador de crecimiento con una alta concentración de NPK 12-10-10 con los principales oligoelementos pelatados. Aumenta el desarrollo vegetativo consiguiendo plantas fuertes y bien estructuradas, verdes y vigorosas, con más altura, grosor e incremento de las ramificaciones. Por su formulación en suspensión laminar nos permite añadir un mayor número de materiales orgánicos naturales reguladores del desarrollo y la brotación. Parece que todo se desarrolla perfectamente, pero de repente, ¡alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! Hoy hemos detectado síntomas de carencia en una de las plantas. ¡Tenemos un problema! ¿Es muy grave? Los parámetros de F y PH son correctos. ¿Hay más afectadas? ¿Consiguiremos superar la primera crisis de nuestro cultivo? ¡Se nos va abajo! Por... Hay que reaccionar. La aparición de unas manchas amarillas en las hojas en uno de los ejemplares ha hecho saltar las alarmas en el equipo. Estas manchas son síntomas de que algo no está funcionando bien. Tras los nervios iniciales y algunas comprobaciones, se ha conseguido determinar la causa. La bajada de la temperatura ambiente está causando un bloqueo nutricional en las Green Poison y esta situación crítica requerirá actuar rápido y con diligencia para resolverlo. ¿Seremos capaces de resolver esta situación crítica? Si quieres averiguarlo, no te pierdas nuestro próximo programa y os contaremos todos los detalles aquí, en Test and Grow, el reto Gramovatio. La asociación THC Valencia cumple 10 años y para celebrarlo a lo grande nos hemos ido a su novena copa. Sol, buenos humos y grandes amigos es lo que nos hemos encontrado en la que es, sin duda, una de las copas más potentes del panorama nacional. ¿Qué pasa, Peña? Estamos en la novena THC Cup de Valencia y nada, vamos a ver qué se cuece por aquí y mientras tanto os dejamos con los vídeos de las catas que se hicieron ayer en diferentes clubs de Valencia. Nosotros vamos a la. Estamos aquí con Borja de la organización de THC. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estamos? Bien, todo. Pues nada, tío. Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal este año, la edición? ¿Cómo lo estás llevando? Pues muy bien, muy bien. Eh, otro año más aquí con muchas ganas, eh, muchos participantes, mucha involucración. Eh, de hecho, este año hemos incluido hacer las catas en todas las asociaciones de Valencia, ¿vale? Para, darnos a, para que nos conozcan más y para tener también un poco más de… de ayudarnos unas a otras también, para hacer un poco más de fuerza. Y ha sido todo un éxito. Estamos ahora mismo, en cada asociación, haciendo una cata de cada categoría. Y yo creo que aquí ha sido un éxito y me imagino que en todas las asociaciones también ha sido todo un exitazo. Tenemos aquí a Tyron. ¿Qué tal, tío? Muy bien, muchas gracias, tío. ¿Y qué tal? ¿Qué nos puedes contar de la gala Pues nada, muy bien. La verdad es que muchísima calidad. Eh, me esperaba una calidad alta, pero me ha sorprendido mucho. Me ha costado bastante ponerme de acuerdo con algunas notas. Y la verdad es que al final ha habido un empate y todo. Y hemos tenido que decidir entre un empate cuál es la ganadora. Y muy bien, la verdad. Pues mirada qué pareja nos hemos encontrado. Adiós. Simons. ¿Cómo va bien? Sí, ¿no? Buena peña. ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Y qué? ¿Habéis pasado por aquí? y ¿Habéis entrado? Claro, hemos <risa> olido aquí un poco. Digo, aquí, aquí hay buen rollo. Aquí vamos a ver qué. Te has dicho un pajarito que ha venido a cantar. Claro. Oí eso? estamos aquí en Las Caticas, en la Rift Club, en las Catas de Hachí, eso. Me han pegado un toque, han dicho ácido, para acá y nos canta un poquito y nada, no, eso. Vení aquí con Simo, mi compañero, corista. ¿Qué tal, tío? Bien, tío, el ¿Cómo tío, lo, tío? lo De puta madre, tío. Muy buena hierba, muy buena gente y el ambiente de lujo, tío. ¿Y tenemos a Jorge, uno del jurado? ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenas tardes. Eh, eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal la, la calidad de las muestras de este año? ¿Cómo lo pues ves? este año ha sido, la verdad, bastante competitivo en lo que se refiere al Hachis eh, Respecto a otros años, eh, que habían como cuatro muestras que destacaban sobre el resto, eh, este año podemos decir que la competencia ha sido más dura. Especialmente entre el tercero y el cuarto y el segundo puede haber discrepancias. Ha habido, la verdad, que un, un buen nivel, un muy buen nivel. Pues ya lo veis, chicos. Les dejamos aquí haciendo la cata de gas y nos vemos en la próxima. Pues estamos aquí con Miguel en Asonavis viendo la cata de exterior. ¿Cómo lo ves, Miguel? Bueno, pues de momento aguantando. Aguantando. Y ¿no? Ya bastante. <ríe> Pero bien, sí, ¿no? por regla general las hierbas bien acabadas y eso, pero lo que sí que noto es que siguen cultivando mucho con abonos químicos. Entonces, siendo para el consumo propio y para una copa deberían de ser un poco más conscientes que lo que más potencia los sabores y los aromas es el cultivo orgánico. Y yo creo que por ahí, bueno, por regla general, las hierbas ya te digo bien acabadas y bueno, y, y después de momento una buena copa. aquí con David, el presidente de Critical, que va a contarnos un poco qué tal, tío, qué tal la cata de hoy, de BHO y Rushing. Muy bien, muy bien. Hemos inaugurado el club nuevo por todo lo alto. Hace poquito que hemos llegado, ¿vale? Esto es la primera vez que también el Critical monta algo tan elaborado, por decirlo de alguna manera. Y ha ido muy bien, ha ido bien la cata. Todos los jueces han estado de lujo, por lo que me han dicho. No les ha faltado de nada. Hemos intentado que tuvieran de todo y que la gente que ha asistido al evento... Sara con una sonrisa, con el monólogo final. Hola Sara. Hola, buenas noches. Tal? Pues bien, aquí ya terminando la noche. ¿Bien? ¿Las catas bien? Bien, bien, ahora has ido guay. Eh, éramos eh, unos cinco jueces así en la categoría de Rossin, que es donde he estado yo. Había cuatro muestras, de BHO han tenido 11, bueno, ya os contarán los de BHO. Y bien, la verdad que ha ido, ha ido bastante bien. Tengo que decir, quiero decir, que no soy la mejor representación de lo que había ido ahí metido de jurado, porque había mucho crack ahí metido, que luego he probado sus cosas y... Y bomba, ¿no? Cremita, sí, sí, sí. Nos vemos mañana en la Copa, a ver quién han sido los ganadores. Turn that, up, turn, turn that shit up Turn that shit up Turn that shit up Turn that shit up Turn it up Turn it up Yeah Turn that shit up Turn that shit up Yeah Turn that shit up Turn that shit up It's Ricky Young Ricky, you know I'm on it My flow leave niggas astonished They're hating because they want it But they ain't got the swag that I possess I'm possessed and I swear that I'm the best You ain't getting nothing less From this beast like Patrick's crazy Dirty dancing with my baby I stay on top just like Gravy Got you laid and wet like Navy SEALs I am shocking like an eel Elevated in my skill Popping pills until I lean As I bleach the game clean I mean, I swept the haters and the fakers Stunning on them aviators It's the end. Pues nada, chavales, como veis, ha habido un ambientazo, unas charlas súper interesantes y en breve salen las listas con los ganadores. Así que vamos a dar un último rule y a disfrutar. Nos vamos. Tomad nota porque empezamos el año con el calendario llenito de eventos. El sábado 23 de febrero Nuestros Hermanos de México celebraron el primer Canaliza Fest 2019, Canaliza Guanajuato, con zona camping, fogata canábica, conferencias, talleres, stands, música y muchas sorpresas más. El mismo fin de semana en la isla de Mallorca se celebrará la sexta Copa Herbes del Dimoni, en un gran fin de semana repleto de música, talleres y, cómo no, las mejores muestras de la isla. Y pronto nos plantamos en marzo con la Spanabis en Barcelona y su World Cannabis Conference, donde Marihuana Televisión participará en una de las mesas y tendremos stand del 15 al 17. Estad atentos porque como siempre lanzaremos un concurso para que podáis conseguir entradas gratis. De la semilla, el bon, todo lo necesario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 No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 177. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita. Y recuerda visitar cáñamo.net y la revista Cáñamo, que este mes publica su número 254 con un regalito y lo último de la cultura canábica. Ah, y la marihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices y hasta pronto. Hola, ahora no me graba, ahora que me estoy escuchando. A ver si nos ponemos de acuerdo. Bueno, aquí con un poquito de seriedad. estamos aquí y somos profesionales. Pues estamos en ACMUFER. Eh, ya llevamos un bello, bellísimo fin de semana. Nos estamos aproximando al momento más tenso de la noche y del fin de semana y es la entrega de los premios. La entrega de los premios, vamos a ver los premios. Seguimos, por favor. Vamos a ver los premios. Estamos viendo los premios. Pesará, no pesará. Ay, no pesa. Ah, por cierto, estamos en San Canuto, San Canuto, Ventura. Me sigo con los premios. Seguimos con los premios. Como podemos ver, eh... ¿Podéis verlo vosotros? Acércate por favor porque yo no puedo leer a esta. Aquí tenemos distintas variedades de premios. Tenemos incluso pequeñas muestrecitas que a lo largo de todo el día han estado aquí, que son digamos los cinco, seis, las primeras, las primeras, las primeras catalogadas. Nos han permitido durante todo el fin de semana, durante todo el día, una vez ya, eh... estoy liando, estoy liando, pero bueno, seguirme. El detalle es que hemos podido apreciar durante todo el día, quien quisiera acercarse a la mesa, podía mirar las muestras que hasta este momento son las cinco elegidas.